Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva sesión del ciclo Historias del Cine 2. Déjenme en primer lugar que les explique las razones de la presencia que, de la película que van a ver ustedes a continuación. En principio, la película programada en este lugar era Abismos de pasión de Luis Buñuel. Teniendo en cuenta que el año que viene Tabacalera va a dedicar un ciclo completo a la obra del gran cineasta aragonés-mexicano, eh, parecía razonable sustituir esta película de Buñuel por otra que cumpliera funciones eh, similares. Y me pareció que quizás la mejor candidata era otra película que fuera mexicana, como era la película de Buñuel, y que además reuniera algunas características que la hacen extraordinariamente singular. Estoy prácticamente seguro que la inmensa mayoría de los que asisten a esta charla, y van a ver luego la película, han leído la que es una de las obras fundamentales de la literatura en lengua española del siglo XX, Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez. Pero también estoy seguro que pocos de ustedes se habrán fijado que este libro lleva una dedicatoria. A José Miguel García Ascot y Maralusa Elío. Dos nombres ignotos para la inmensa mayoría de la gente, de los aficionados a la literatura. Y sin embargo, dos nombres cada vez más reconocidos para los que nos movemos en torno al cine gracias a una película en la que los dos estuvieron implicados. Eh, García Márquez cuenta, uh, en un artículo que publicó en el año 2001 en El País, las razones eh, que están detrás de la dedicatoria de su libro a esta pareja de españoles exiliados en México, Jomí García Scott y María Luisa Elío. Les leo un fragmento del texto de García Márquez. Los mejores amigos se turnaban en grupos para visitarnos cada noche. No les he dicho, pero va de su que lo que está describiendo García Márquez es el proceso de escritura de cien años de soledad, que como saben ustedes, escribe prácticamente en Ciudad de México. ¿sí? Márquez viviendo allí. Los mejores amigos se turnaban en grupos para visitarnos cada noche aparecían como por azar y con pretextos de revistas y libros nos llevaban canastas de mercado que parecían casuales. Carmen y Álvaro Mutis, los más asiduos, me daban cuerda para que les contara el capítulo en curso de la novela. Yo me las arreglaba para inventarles versiones de emergencia, por mi superstición de que contar lo que estaba escribiendo espantaba a los duendes. María Luisa Elío, con sus vértigos clarividentes, y Jomí García Scott, su esposo, paralizado por su estupor poético, escuchaba mis relatos improvisados como señales cifradas de la Divina Providencia. Así que nunca tuve dudas, desde sus primeras visitas, para dedicarles el libro. Además, muy pronto me di cuenta de que las reacciones y el entusiasmo de todos me iluminaban los desfiladeros de mi novela real. Eh, la proyección de hoy va a servir para devolver un poco de espesor material a estas dos personas que no eran, hasta para muchos, no eran más que un nombre en una dedicatoria. Para un grupo, yo diría, selecto de espectadores y lectores que no han dejado de interesarse. ...por el arte producido por el exilio republicano... ...y por la eh, salida digamos, de tantas y tantas eh, personas de su país natal... ...huyendo del fascismo tras la guerra civil española... Eh, ...saben que los nombres de Jomí, José Miguel, García Scott y María Luisa Elío... ...este joven matrimonio al que García Márquez dedica... Eh, ...cien años de soledad forman parte de lo que se conoce entre los historiadores que han trabajado el tema, como la segunda generación del exilio mexicano. Es decir, eh, hombres y mujeres que llegan a México huyendo del fascismo tras la derrota de la Segunda República, acompañando a sus padres, muy niños, y que prácticamente se incorporan a la sociedad mexicana, ...haciendo sus estudios de bachiller, universitarios y trabajando luego en la sociedad mexicana. Esta segunda generación del exilio, pero también la primera, produjo innumerables libros de poemas, libros de memorias, ensayos y todo tipo de creaciones artísticas. México acogió a un número importante y notable de intelectuales transterrados que llevaban su bagaje intelectual y su creatividad a un país eh, que tenía, también, hondas raíces hispánicas. Bien es verdad, aunque este es un tema que ahora no me detendré en tocar, que la llegada de estos intelectuales españoles coincide con un momento de reivindicación eh, del indigenismo cultural en México, y que algunos autores han subrayado, que, en cierta medida, este exilio español, aunque se integró bien en la vida mexicana, mantuvo unos ciertos particularismos que lo separaban de otra parte de la cultura mexicana, que abogaba por líneas diferentes de trabajo. Todo esto para señalar que, en mitad de toda esta obra producida por gente proveniente de ese exilio generado por la derrota de la República en la Segunda Guerra Mundial y por la subida al poder del general Franco en España, eh, tiene uno de sus puntos eh, más interesantes en una película que se realiza en 1962. Una película que es eh, probablemente la única película que merece eh, denominarse Cine Español del Exilio. Es una lógica mexicana y, sin embargo, está realizada prácticamente en su totalidad por un grupo de españoles exiliados, de estos españoles de segunda generación, que han alcanzado su mayoría de edad y su mayoría intelectual ya en el exilio de México y que vuelven sobre su experiencia de desarraigo y la nostalgia de una cierta patria perdida y desaparecida en la, en la lejanía. Una obra cinematográfica que tiene mucho de proyecto común, de obra colectiva, de intereses compartidos que reúnen a un grupo de gente implicados o que gira en torno a los mismos problemas, y en los cuales, por razones que enseguida comprenderán, eh, tienen una especial relevancia a los dos que sustentan sustancialmente el proyecto. El nombre de la persona que se va a poner tras de la cámara en la película José Miguel García Ascot, o Jomí García Ascot, como se le conocía entre sus grupos de amigos, y el de la que era por entonces su esposa, María Luisa Elío. Los dos eh, reunían la misma condición, hijos de españoles exiliados a México, nacidos eh, en España, oh, García Ascot en Túnez, porque su padre era representante diplomático o de la República en Túnez, en el, cuando nace, exiliados después a México y formados intelectualmente en es, ese mundo que el presidente Cárdenas de México crea para acoger a toda esa generación, todos esos miles de republicanos que formarán digamos, parte del exilio mexicano. José Miguel García Scott mm, es... ...autor de la película... ...pero es mucho más que eso... ...porque José García Escote es también... ...uno de los poetas relevantes... ...de esa segunda generación... ...del exilio mexicano... ...de hecho, él... ...cuando le preguntaban... ...cuál era su profesión... ...pese a que lo que más le había dado a conocer... ...en determinados ambientes... ...sobre todo fuera de México... ...es la película de la que... ...vamos a hablar luego en el balcón vacío... ...siempre insistió en que... Él era un poeta, fundamentalmente, y se consideraba un poeta. Varias antologías de su obra pueden eh, encontrarse en algunas eh, publicaciones eh, españolas. García Scott, ya lo he dicho, fue hijo de un diplomático republicano que emigró en el año 39 con toda su familia a México, tras la definitiva derrota de la Segunda República que estudió, como tantos y tantos españoles eh, que habían seguido la misma suerte que la suya, en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la que llegó a ejercer eh, de profesor, pero en la que... Eh, aquello de lo que él estaba más orgulloso es de haber sido el creador del cineclub, del influyente cineclub universitario que durante muchos años eh, mostró eh, a los jóvenes intelectuales eh, mexicanos buena parte del cine más interesante que se hacía por el mundo. En los años eh, 50, Jomí García Scott. Trabajó en diversas como crítico y como colaborador de varias revistas cinematográficas y culturales de la época que se editaban en México. Y también colaboró con la productora de Manuel Barbachano Ponce, uno de los principales productores america, eh, mexicanos de cine y de televisión. Especialmente la productora de Barbachano se llamaba Teleproducciones. el año 59, Jomí García Scott fue invitado... ...por el ICAIC cubano, recién formado. Recuerden, para los que no lo tengan en la cabeza, que enero del 59 es la fecha en que los barbudos de Sierra Maestra entran en La Habana... ...y Fidel Castro toma el poder en Cuba. Dentro de la reorganización del universo cultural al que procede la Revolución Cubana, eh, parte tiene que ver en conceder al cine la importancia que este arte de masas debe tener en un proyecto transformador de una determinada sociedad. Y dentro de esa política de hacer del cine el centro de, de ese proyecto cultural innovador, se invitan a una serie de intelectuales de otros países a viajar a La Habana para intercambiar con ellos conocimientos, ideas y proyectos. De hecho, Jomí García Scott viaja a La Habana, acompañado por su mujer, por María Luisa Elío, eh, y en rueda dos cortometrajes, hoy muy difíciles eh, de ver, que iban a formar parte de una película colectiva que iba a llamarse, o se llamó, Historias de la Revolución. Cuando, después de esa breve experiencia cubana, García Scott y María Luisa Elío retornan a, a México, las inquietudes de, de la pareja, y sobre todo las de García Scott, le llevan a reunir en torno así, a un grupo de intelectuales y cinéfilos, la inmensa mayoría, como ellos mismos, de origen español, con la idea de proponer un manifiesto, lo que se conoce con el nombre del manifiesto del nuevo cine, en el cual se planteaban los nuevos caminos que debía seguir un cine mexicano que quisiera hacer cuentas con la realidad que le rodeaba. Recuerden ustedes también que comienzos de los 60 son los años, las emergencias en varias partes del mundo a la vez, de ese fenómeno que la crítica conocerá con el nombre de los nuevos cines. La Nouvelle Vague es sin duda el caso más conocido, pero junto a esto está el free cinema inglés, está el cinema novo brasileiro, está el nuevo cine japonés y en México ese manifiesto del nuevo cine intentaba promover un movimiento similar a esos gestos que estaban cambiando el panorama de la manera en la que el cine se entendía hasta esos momentos. El manifiesto que firman José Miguel García Scott y un grupo importante de intelectuales y cinéfilos mexicanos no se limitaba solo a tomar nota de lo que ellos consideraban el deprimente estado del cine mexicano, sino que reivindicaba que contra ese cine de rancheras y melodramas debería promoverse desde las instituciones oficiales un cine de autor realizado por cineastas creadores, capaces de traer a primer plano una renovación estética y creativa de las bases sobre las que se fundaba el cine mexicano y también un cine... ...que eh, para poder re realizarse iba a necesitar de la creación, entonces no existía en México, de un instituto cinematográfico donde pudieran formarse los futuros cineastas, de una cinemateca que pudiera conservar y archivar los materiales eh, de la historia del cine mexicano... y ...de promover también la ayuda a los jóvenes cortometrajistas como forma o como manera de dar salida a los intereses eh, creativos de la gente más eh, joven. Al mismo tiempo, este manifiesto señalaba, eso que he comentado antes, eso que estaba pasando en todo el mundo... ...que a lo largo de todo el mundo estaban eclosionando nuevas maneras, creaciones independientes... ...cada vez menos tributarias de las formas convencionales de producción fílmica anteriores... ¿eh? tales como, por ejemplo, podrían ejemplificarse con, eh, ya he dicho antes la Nouvelle Vague, pero si quieren ustedes una cosa más concreta, con películas como las de Jean-Luc Godard, o para mirar en el propio continente norteamericano con algunas de las producciones que estaba realizando en esos momentos en Nueva York un cineasta como John Cassavetes. ¿Eh? Ya lo he dicho alguna vez también, Shadows y Eau de Suffle son estrictamente coetáneas. ¿Eh? En Nueva York y en París, dos cineastas piensan... De manera muy diferente en cosas muy similares. En cómo cambiar el cómo cambiar el cine. Este manifiesto viene acompañado del intento de crear también una revista cinematográfica. De hecho, en abril de 1961, Jomí García Scott y este grupo de eh, amigos eh, intelectuales españoles sacan el primer número de una revista que se va a llamar, como no, Nuevo Cine. Nuevo Cine apenas consigue sacar siete números antes de tener que cerrar por falta absoluta de recursos económicos. Pero estos siete números son suficientes para ver hacia dónde apuntaban los intereses de estos jóvenes aspirantes a cineastas o estudiosos del cine. Sin duda, la influencia fundamental es eh, los calles de cinema franceses eh, que marcan eh, eh, la línea. Todo el mundo sabe que el núcleo duro de la nouvelle vague proviene directamente del trabajo crítico desarrollado por estos eh, jóvenes eh, como Trifo, Godard, Chabrol, Rivet, Rome, todos han, sido, han velado las armas cinematográficas escribiendo sobre cine. Godard siempre dirá, cuando escribía crítica de cine ya hacía películas, ahora que hago películas sigo escribiendo crítica de cine. ¿Eh? No hay una muralla china que separe esos dos acontecimientos. Por tanto, la primera reivindicación era la tradición de ese nuevo cine, nacido de una nueva manera de, de ver el cine, y la segunda, la reivindicación de la figura que ellos salvaban de ese marasmo en el que decían estaba sumido el cine mexicano, la figura de qué casualidad, no era otra que Luis Buñuel. De hecho, el número 4 o 5 de la revista está dedicado, es un número doble, dedicado al cineasta de Calanda, coincidiendo con la concesión de La Palma de Oro a Viridiana en el Festival de Cannes del año, del año 61. Por tanto, un manifiesto unas declaraciones de intenciones, una revista en la que ellos decían, somos una revista escrita por gente que ama al cine, y ama al cine está en cursiva, subrayado, y luego cree entenderlo. Me interesa este doble juego, amar el cine y entenderlo. ¿Eh? Eh, no basta amar el cine, hay que entenderlo. Es interesante también la prudencia con lo que lo anuncian. Creo, luego cree entenderlo, es decir, creemos entender el cine. ¿Eh? Bueno. Está bien ser eh, modestos ante estos eh, casos, porque nunca hay una sola manera de entender el cine, y por muy interesante que sea la que uno proyecte, siempre encontrará otras que puedan añadirle elementos de juicio adicionales. Mientras se desenvuelve esta aventura crítica de nuevo cine, que, ya digo, dura apenas un año, siete números, entre abril del 61 y agosto del 62, Jomí García Scott, lleva a cabo lo que denom podríamos denominar el complemento práctico de la reflexión teórica que la revista está haciendo. Es decir, hacer una película que de alguna manera responda a los postulados de ese nuevo cine que se está reivindicando. Y lo hará de la manera más natural, en ese caso, para él. En primer lugar, trabajando con su esposa, María Luisa Elío. Eh, que como él, es hija de exiliados españoles, llegada a México en 1940, a través de una peripecia, nacida en, en Pamplona. Luego volveremos a Pamplona más adelante en esta pequeña charla. Nacida en Pamplona, que estudia teatro y forma parte de un grupo experimental llamado Poesía en voz alta, que se codea con escritores como Octavio Paz, con novelistas como Carlos Fuentes o con pintores como Leonela Carrington, por citar eh, solo algunos. Partiendo de su propia experiencia personal, de su propia, en carne viva, experiencia de su salida a, de España después del golpe militar del 18 de julio del 36, eh, María Luisa Elío García Scott y, su íntimo amigo Emilio García Riera, también hijo de españoles exiliados y que luego se iba a convertir, en, pocos años después, en el gran historiador del cine mexicano, la obra magna, eh, la gran historia mmm, que existe sobre el cine mexicano, sobre de Emilio García Riera, es uno de los grandes eh, críticos y estudiosos magia, eh, mexicanos, redactarán el libro cinematográfico de una película que se va a llamar En el balcón vacío. Una película que hace cuentas con los recuerdos de María Luisa Helio en La Pamplona, de 1936. Conviene decirlo y subrayarlo todo lo que haga falta. Estamos ante una película amateur en el sentido estricto de la palabra. Amateur quiere decir que los que aman lo que hacen, es decir, no pensemos en un cine eh, eh, amater en el sentido que generalmente damos a la palabra. Es verdad que la película tiene mucho de amateur en ese sentido, pero tiene mucho más de amateur en el sentido de que hay gente que está implicada en un proyecto en el que cree profundamente y en el que está dispuesto a poner digamos, todo, lo que, todo lo que tiene. El núcleo duro, sin duda, lo formaban Jomí García Scott y su mujer, María Luisa Elío. Pero los amigos cómplices eh, que la acompañaban muchos de ellos españoles, José de la Colina, que luego será un reputado crítico, el propio Emilio García Riera, pero también mexicanos como Juan García Ponce o Salvador Elizondo, Álvaro Mutis, el escritor colombiano, que ya hemos visto formaba también parte del la CLIC de García Márquez en el México DF, eh, se unen para realizar un proyecto que les permita hacer cuentas con el desarraigo con la nostalgia de esa España de la que tuvieron que salir de manera forzada hacía bastantes años. La película se abre, de hecho, con una dedicatoria a los españoles muertos en el exilio, aparece eh, sobre la pantalla. Una película realizada con una extraordinaria precariedad de medios. Ahora pondré ese tema en, en claro. pero precariedad que se anuda admirablemente con la fraternidad eh, que crea en torno a las relaciones de trabajo. Solo hay otra película, se podrían proyectar en un programador estupendo, porque además las dos tienen duraciones cortas que permitirían unirlas. solo, solo hay otra película que pueda compararse en el Balcón Macío en intensidad de entre las películas que se han hecho sobre, o que tienen como tema de una u otra manera, la guerra de España y la derrota de la segunda república, que es sin duda, una de las grandes películas de la historia del cine, que es Sierra de Teruel, de André marro que André rueda en la Barcelona Republicana, en, en, en prácticamente el año 38 y los primeros meses del, del 39. Eh, Sierra de Teruel y En el blanco vacío forman, desde mi punto de vista, el díptico esencial de las películas sobre la guerra civil española. ¿Qué tiene de fascinante en El balcón vacío? Que era una película que permitía a ese grupo de españoles, el núcleo duro de españoles exiliados, hacer dos cosas a la vez en las que estaban seriamente implicados. Eh, combinar sus gustos eh, como artistas, esos gustos que han, que han puesto sobre la mesa firmando ese manifiesto, impulsando la publicación de esa revista llamado Nuevo Cine, y combinar eso con uh, lo que llamaríamos, uh, un y esto deben tomarlo de una manera um, extraordinariamente, um, quitar el hierro que pueda tener la expresión, un ajuste de cuentas con el, ese pasado, ese mundo que han dejado atrás, eh, eh, cuando han tenido que abandonar el país en el que viven, el país en el que estaban enraizados, y transterrarse, incorporarse, involucrarse, en una nueva sociedad. Eh, y esto, lo verán, la forma misma de la película lo, lo hace visible. Es una película que mira hacia atrás y mira hacia adelante, mira hacia la España perdida, mira hacia el futuro del cine y el futuro, de, en cierta manera, de México. En el fondo, eh, la película se ascribe digamos, a ese fenómeno de los nuevos cines y quisiera detenerme un poquito sobre algunas de las características que hacen que forme parte digamos, de este grupo singular. Déjenme recordarles algunas de las características que definen a eso que hemos denominado los nuevos cines y que ustedes verán patentes en el, umbral, en el balcón vacío. En primer lugar, el tono Nueva Ola que la película tiene, es verdad, más patente en la segunda parte de la película que en la primera. Luego volveré sobre esa articulación entre la primera y la segunda parte, porque buena parte de, o un importante elemento estético de la película se juega en ese cambio entre la primera y la segunda parte la combinación de materiales eh, documentales eh, previamente existentes eh, con los materiales filmados por el equipo de rodaje, la cámara llevado, llevada en mano, sin duda por mera necesidad, evidentemente, no tenían dinero para pagarse un travel inconvencional, pero tampoco desentona con, sobre todo en la segunda parte, con el estilo que los cineastas pretendían dar a su producción. Una cierta desdramatización narrativa, también más patente en la segunda parte que en la primera, que es una de las marcas de identidad de los nuevos cines. Es verdad que la película no utiliza sonido directo, todo el sonido es post-grabado, eh, pero eso tampoco afecta de, de manera demasiado grave a la película, tanto más cuanto que se dio el caso que la jovencísima Nuria Pereña, que encarna a la Gabriela protagonista de la película en la primera parte, en la escena que sucede en la España republicana, aunque era hija de españoles, había nacido en México, y tenía un fuerte acento mexicano y, de hecho, hubo que doblarla para conservar un acento más español en su personaje. En el balcón vacío es una película de pobreza franciscana, un presupuesto de entre 3.000 y 6.000 dólares. Los estudiosos no se ponen de acuerdo. Recogido entre el grupo de amigos. Para que se hagan una idea, una película de serie B americana de los años 50, podía alcanzar unos 500.000 dólares. En el balcón vacío, 4.000, 5.000 dólares, lo cual da una idea de cómo lo afrontaban. La película se rodó a lo largo de 40 domingos, entre 1961 y 1962, los días que tenían libres los implicados en el proyecto. Es decir, dedicaban sus días de fiesta a rodar esa película. Por eso insistía antes en la dimensión amateur. Amateur en el sentido de amar. a Alguien que está muy implicado en un proyecto que ama y el que está dispuesto a poner eh, todo lo que tiene para que el proyecto se haga. En decorados siempre naturales, eh, buscando en Ciudad de México qué sitios podían recordar visualmente a la España que ya tenían, digamos, tan lejana. Por eso rodaron en sitios como el Colegio de Madrid, en el Sanatorio Español, que eran todo obras, digamos, vinculadas con el exilio español. Rodada con una cámara que Jomí García Scott eh, compra, una cámara de 16 milímetros, que compas profeso para el rodaje, que apenas permitía planos de más de 35 segundos de duración, hay una importante limitación, con dos eh, sencillísimos eh, objetivos, un angular de 10 milímetros y un pequeño pancinor que permitía hacer acercamientos y alejamientos. Es decir, estamos ante una película hecha literalmente con el mínimo de elementos posibles. Déjenme recordarles que en uno de sus más famosos aforismos, Robert Bresson dice lo siguiente, y digo esto para ver cómo esta idea de Bresson, se proyecta sobre una película como el Balcón vacío. Dice el maestro, quien puede lo menos, puede lo más. Quien puede con lo más, no necesariamente puede con lo menos. en El Balcón vacío es una perfecta ilustración de este aforismo bressoniano, ¿eh? menos, hacer más con menos, con lo único que tienes eh, a manos. Sin duda, la experiencia cinematográfica de García Scott era escasa. Sin duda, la experiencia cinematográfica de José María Torre, su operador también de origen español, también era escasa. Muy pequeña también la experiencia como actriz de María Luisa Lío, que interpretará en la segunda parte de la película a la Gabriela adulta ya en México. Es decir, la propia María Luisa Lío no solo escribirá el guión, sino que prestará, digamos, eh, eh, su cuerpo y su presencia a la encarnación de esa Gabriela. Si uno ve los eh, títulos eh, de crédito, cortesía de otro pintor español exiliado, Vicente Rojo, eh, descubrirá que los títulos de crédito, donde se inscribe esa dedicatoria a los españoles muertos en el exilio, son los de una pared eh, desconchada, una especie de eh, eh, es imposible no ver en esa pared eh, rugosa eh, una idea que luego la película, a su manera, expresa en sus poco más de 60 minutos de, de duración. En el balcón vacío apunta a un hecho sustancial. Quizás se pueda suturar la herida, la herida del exilio, la herida de la nostalgia, pero la cicatriz permanece. Eso no se puede borrar. ¿Cuál es el resultado de este esfuerzo, al mismo tiempo titánico y al mismo tiempo de un grupo de amigos? Una película impar, no podía ser de otra manera. Una película que se estrena ante un público compuesto, casi en su totalidad, por exiliados españoles, en la sala Molière del Instituto Francés de México. Ni siquiera estamos seguros del día del... Ni siquiera se han conservado exactamente la fecha del estreno, finales de mayo, principios de junio de 1962. Una película eh, que es galardonada en julio de ese mismo año, en el Festival de Locarno, mmm, con el Premio de la Crítica Internacional, y poco después ganaría el Jano de Oro en la reseña latinoamericana de Sestri Levante. Muchos años después, María Luisa Lía contó que el premio de la crítica de Locarno inicialmente querían galardonar el guión del film, el guión que ella había escrito con su marido y con Emilio García Riera, y que ella convenció al del jurado que el premio fuera a la película globalmente considerada, es decir, como lo que era realmente, una obra colectiva sobre eh, la memoria, y la ausencia, la nostalgia del pasado, la derrota y la cicatriz que se había dejado en muchas personas. Eh, vayamos con algunos eh, apuntes eh, sobre la película. La película está compuesta por dos partes, muy claramente marcadas, de desigual duración. Ya he dicho antes, la película alcanza una duración de poco más de 63-64 minutos. Eh, una cierta crítica le ha reprochado a la película el desajuste que ellos creen percibir entre la primera y la segunda parte, como si, dicen algunos, la segunda parte fuera un añadido para superar la duración de los 60 minutos que convierte una película en largometraje y así poderla exhibir en circuitos más o menos comerciales, cosa que ni siquiera llegó a pasar nunca. La película no tuvo nunca circulación en circuitos eh, comerciales. Eh, yo creo al contrario que la película no sería lo que es eh, precisamente si le faltara ese salto conceptual que hay entre la primera y la segunda parte, veámoslo un poquito de cerca la primera parte sucede en, arranca en el Pamplona de julio del 36 el levantamiento militar de julio del 36 la detención del padre de la niña protagonista de Gabriela, la huida de la familia a Francia por el monte, el retorno posterior a la España leal, republicana, en una ciudad que quizás sea Barcelona, quizás sea Valencia, no es fácil identificarla. ¿eh? Obviamente todo está rodado en México, no hace falta que insista en eso. Y la salida final y definitiva de Francia, de Gabriela y su familia, para instalarse allende la Mar Océana, en México. Esta parte, precisamente, se clausura con una secuencia memorable, en la que Gabriela, mientras espera con su madre y su hermana en un lugar innominado de Francia, su definitivo desplazamiento a México, intenta dormir en una habitación oscura en la que suena el fondo una radio en francés, de la que la niña no entiende nada. La angustia de la pérdida, digamos, de la referencia lingüística de Gabriela, la oscuridad de la habitación... Eh, es una de las representaciones más um, patentes de ese desarraigo infantil que estaba a punto de encontrar en ese momento su punto culminante con el trayecto eh, a México. En un momento de esa escena, eh, en una radio de una casa cercana, a través del patio y de la ventana de Carmela, llegan el sonido de la famosísima soleá, uh, en chiclana me crié, de La verbena de la paloma, uno de los grandes clásicos del género chico español. Y la reacción de Gabriela ante esa vuelta imprevista de la España que está desapareciendo entre sus manos en ese momento, está filmado por um, Jomí García Scott en tres primeros planos, quiero decirlo claramente, son los tres únicos planos de toda la historia uh, del cine hispano que soportan la comparación con las imágenes de Ana, la protagonista del Espíritu de la Colmena, fascinada ante las imágenes del doctor Frankenstein que está viendo en su pequeño pueblo, en esa pantalla cinematográfica. En ese momento, además, escuchamos la voz de la Gabriela adulta, que se vuelve su, su propio pasado y dice, había conocido la nostalgia y ahora conocí el exilio. Cierre en negro y la película nos transporta 20 años después al México contemporáneo del rodaje. El México contemporáneo. La segunda parte es mucho más breve que la primera y mm, está separada por 20 años. La Gabriela Niña, eh, hasta ahora eh, sustituida por la Gabriela adulta, mujer, interpretada precisamente por María Luisa Lío, la mujer que ha escrito la historia que estamos, que estamos viendo. Y repito, no es un mero añadido, como piensan algunos, la película hubiera quedado mejor solo de, si terminara aquí. Yo creo que, por lo contrario, el, García Scott tiene muy claro que esa transición, esos 20 años, le van a permitir, además, colocar a la película en otro lugar distinto del que estaría si solo fuera la primera parte. Eh, en el mismo, mientras está trabajando en el balcón vacío, eh, García Scott publica en su revista, en Nuevo Cine, un texto en el que dice lo siguiente. Y, entonces, voy a citar un fragmento que creo que tiene especial relevancia para entender esta idea de eh, la segunda parte de la película en relación con la primera. Una parte de la evolución temática, está hablando de los, cines, ¿eh? de los nuevos cines, implica una evolución formal. Pero, sobre todo, toda evolución formal implica una evolución temática. Así, en gran parte, nace la nueva temática. Es decir, ¿qué dice García Scott? Dice: Los cambios de forma traen cambios de temas. Hay que encontrar, o, dicho de otra manera, nuevos temas necesitan nuevas formas. ¿eh? Continúa García Scott. Si la forma permite representar más lo representado, el nuevo realizador, va a querer utilizarla para expresar lo todavía inesperado. Bueno, eh, mi idea es que el que sea la propia María Luisa Elío, la que encarna ese papel ficcional que, sin embargo, proviene de sus eh, memorias eh, directas eh, del levantamiento fascista en España y del exilio, Convierte en esta segunda parte de la película en algo que no sería si no, la, si no la tuviera. ¿Con qué tiene que ver? Pues con algo parecido a la misma impresión que tiene el espectador cuando ve una película como Stromboli, Roberto Rossellini, con Ingrid Bergman, en la que la actriz eh, hollywoodiense, eh, acostumbrada a los fastos y a los rodajes eh, entre algodones, eh, es transportada a una remota isla del Mediterráneo, carente de todas eh, las comodidades y arrojada a un rodaje del que no controla ningún aspecto. Eh, cuando vemos Stromboli, no sabemos si vemos a Ingrid Bergman o vemos el personaje de Karin que hace. Eh, la frontera entre personaje y actriz están, eh, por así decirlo de alguna manera, eh, traspasadas. Cuando vemos a Ingrid Bergman reaccionar ante la pesca de los atunes, bueno, en, en Stromboli estamos asistiendo a esa especie de confusión. Algo parecido también pasa en una película como en el balcón vacío. Eh, como dice José de la Colina, hablando de la película, en la que él mismo ha participado, además de participar como actor en la, en la película, escriba un texto notable sobre la película, dice eh, la forma de la película está engendrada por la nostalgia. Y es ahí eh, donde, en esa confusión entre María Luisa, Lío Gabriela, donde la segunda parte de la película se coloca en un territorio distinto de la primera. Si la primera parte, excelente, por otra parte, es eh, una película más tradicional, más clásica, más anclada sobre el punto de vista, aquí la película uh, da un paso distinto, da un paso a la actualidad del personaje, a un personaje que ha perdido los puntos de referencia del mundo en que se mueve, el vagabundeo de María Luisa, uh, el lío. Gabriela por México de F o la gran escena que adelanta algo que en la vida de María Luisa Lía tardaría todavía años en suceder, que es el retorno de Gabriela a Pamplona. Eh, la parte final de la película confronta a la Gabriela adulta con su casa de la calle de Roncesvalles de, de Pamplona, donde vivió, obviamente. Eh, Todavía María Luisa Lía no había vuelto a Pamplona nunca, no había salido, vuelto nunca a España. Y la película pone en escena, digamos, adelanta ese, ese viaje. Algún crítico habló, eh, no se sabe si irónicamente o amistosamente, de Pamplona Mon Amour, haciendo referencia, sin duda, a una de las referencias centrales de la película, que es Hiroshima Monamour Mon de, Amour, de René, ¿eh? la gran película. Bueno, ese viaje de Gabriela, adulta, 20 años después eh, de las experiencias que hemos visto en la primera parte. Ese recorrido por esa casa vacía a la que ha accedido por una escalera en la que se ha cruzado tres veces consigo misma niña, que desciende esa escalera y sin reconocerse entre las dos, entre la niña y la adulta, son, yo diría, uno de los momentos más interesantes del cine eh, hispano, si quieren ustedes, porque, repito, la película es mexicana, por más que esté cargada de esa expresión ambigua y que habría que discutir, que algunos llaman españolidad, si quieren ustedes. Dicho con otras palabras, en el Balcón vacío recorre en poco más de una hora, y mediante esa brutal elipsis de 20 años que pliega la película eh, sobre sí misma, ...lo que el cine moderno ha tardado muchos años en recorrer... ...es decir, eh, Jomí García Escota hace ese viaje... dos cineastas a la vez, digamos... ...un cineasta que rueda la primera parte de una manera... ...que rueda la segunda parte de otra manera... ...la segunda parte a la manera de ese nuevo cine que él promueve... ...que quiere eh, eh, imponer... ...un cambio introducido en el guión... ...da cuenta de hasta qué punto los... Eh, ...cineastas eran conscientes de lo que tenían entre manos... ...en un momento determinado... Poco antes de partir para el exilio, un grupo de niños elige una cosa que, puede llevar, que quiera llevarse consigo lejos de, de España. El personaje de Gabriela, en la versión original del guión, elegía un trozo de metralla de los bombardeos. En la película, tal y como la vemos, lo que se lleva Gabriela al exilio es un tapón de cristal de una botella una cosa mucho más modesta, menos cargado de ese obvio simbolismo, digamos, del trozo de metralla y que manifiesta, digamos, la conciencia de los artistas ante lo que tenían delante. Si quieren ustedes, eh, ese viaje de ficción que Gabriela realiza a Pamplona 20 años más tarde, es, verán ustedes que en la primera parte de la película uno de los momentos más, eh, nos muestran a la niña Gabriela desmontando un reloj, el paso del tiempo, en, es fundamental en la película, ese, y ese desmontaje del reloj se entiende luego con la segunda parte, con esa imposible vuelta al pasado. En uno de sus libros eh, María Luisa Lío lo expresa en dos palabras, en tres si quieren ustedes, para ser más exactos. Cuando dice regresar, irse. De hecho, María Luisa Lía volvió, acompañada de su hijo, unos años después a Pamplona. No pudo soportar la experiencia de la vuelta a la casa de sus padres y, de hecho, a la vuelta a México tuvo que someterse a un tratamiento psiquiátrico. ¿Eh? Una película como El balcón vacío hace, bueno, una idea importantísima. Una idea que es que la memoria es, eh, solo es eh, consuelo a condición de que no la confrontemos nunca con la, con la realidad. Y, y que la única justificación de la memoria, y creo que fue Simone Weil, la escritora francesa, lo que lo dijo con estas hermosas palabras, la única justificación de la memoria es la capacidad que tiene para hacernos soportar el desacuerdo entre la imaginación y el hecho. Si aceptamos estas eh, ideas como buenas, las escenas finales de la película, en ese apartamento vacío de, que simula la casa de la calle Roncesvalles Valles de Pamplona, en el que María Luisa Gabriela había, había vivido, eh, llevan la película límites que una obra más tradicional, al estilo de la primera parte, no hubiera podido sacar, digamos, eh, a la luz. Porque lo que los eh, jóvenes eh, debutantes de, en el balcón vacío tenían muy claro es que los nuevos cines eh, hacían que nada iba a poder ser ya como antes, y que nada va a poder ser ya mirado como antes. La fascinante de la película es eh, la presencia de esas dos miradas, yuxtapuestas, una sigue la otra, que nos colocan delante de una película realmente única y diferente. Quiero insistir otra vez, una y otra vez, en la misma idea. Eh, una película amateur, ¿eh? en sentido, pero en el sentido ...literal de la expresión, una ¿no? película de gente que ama lo que está haciendo. ¿eh? Amamos el cine y creemos entenderlo. Bueno, eh, ese eslogan de la revista Nuevo Cine se aplica a esta admirable película. Una película que desde el año 96, en la que apareció un importante artículo en una revista llamada Cuadernos Republicanos, ha sido explorada, mirada y difundida eh, todo lo que antes eh, no había sido y sobre la que existe innumerable bibliografía. En el fondo, y con esto quiero terminar, eh, Jomí García Scott, sin saberlo, había dado título a cada una de las dos partes de su película. Eh, Jomé García Scott tiene dos libros de poemas que se llaman de esta manera. Eh, la primera parte podría haberse llamado con el título de un libro de poemas que García Scott publica en el año 1970, Haber estado allí. La segunda parte podría titularse con, otro, el, el, eh, con el título que García Scott dio a su libro anterior de poemas publicado en 1966, Estar aquí. Haber estado allí, estar aquí. En el balcón vacío es un juego entre esos dos niveles. Y cómo acordar, si es que es posible, la memoria del pasado con la nostalgia del presente. Espero que la película les guste tanto como me ha gustado a mí. Muchas gracias.